ahora vamos a hablar de este tópico que se llama la plasticidad sináptica y lo vamos a ver desde el punto de vista celular entonces vamos como a mí me gusta la historia ya, una breve historia acerca del, del tópico de la plasticidad sináptica vamos a hablar de sinapsis glutamatérgica fundamentalmente del sistema nervioso central y las propiedades y vamos a hablar un poco de métodos de registro Netamente porque a mí me gusta hablar de las técnicas digamos que está detrás eh, y vamos a hablar un poco de teoría resulta que si ustedes le, le van a preguntar a un, ¿cómo es? Como un a un matemático o un matemático que trabaja en computación acerca de modelos de aprendizaje les va a decir muchos modelos. Últimamente ustedes han escuchado modelos como de Machine Learning, por ejemplo. Hay un señor que por allá, por año, los años 40, eh, eh, postuló de manera teórica cómo deberían suceder los procesos de aprendizaje entre neuronas. Mucho antes de que ustedes se puedan imaginar que uno tuviese la capacidad de estudiar cómo funcionaban los circuitos neuronales conectados entre sí en la década del 40 ni siquiera existían las técnicas de patchclam y todas esas cuestiones con suerte podíamos tirar un alambre por ahí y medir un potencial así genérico así pero el decir que se activa la neurona A y después la B, eso estaba fuera de nuestro alcance tecnológico pero este señor que se llama Donald Hebb postuló una teoría al respecto, matemática y y dice lo siguiente, cuando un axón de una célula A está cerca suficiente para excitar una célula B de manera repetida y persistentemente eh, de, eh, de tal manera de participar en el disparo de potenciales de acción de la célula B debe haber algún tipo de proceso metabólico o cambio en ambas células de tal manera que la eficiencia de la célula A actuando la célula B es aumentada. Esto como que tiene un poco sentido. O sea, si yo tengo una neurona aquí que eh, recibe input o entrada de distintos tipos de neuronas, ¿ya? Y resulta que esta neurona genera potenciales de acción más que esta otra. Lo que Hebb dice que esta vía en particular de conexión entre esta neurona y esta de acá, se va a ver robustecida de alguna manera que él desconoce, porque en esa época no se sabía. ¿ya? En cambio esta otra, eh, o no se va a ver robustecida o se va a ver debilitada comparado con eso. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que un mismo estímulo tirado por esta vía, que por esta otra vía al mismo tiempo, va a tener más, Impacto en la actividad postsináptica de esta neurona si va por esta vía y no por esta, porque esta ya fue robustecida. Entonces, esta, este postulado que suena un poco complicado, fue eh, resumido en una sola frase que dice aquí, las células que disparan juntos, cablean juntos. Celtas fire together, wire together. ¿Ya? La, la reducción al castellano puede ser media rara, sí, pero yo lo, el huerto que es como que cablean juntas ¿ya? pueden encontrar otras traducciones al castellano pero así lo, lo traduzco yo nuevamente he puesto como dibujo es decir, tenemos esta situación de estas dos neuronas que quiere decir que hay una especie de, de como memoria eh, local en este pequeño circuito de dos neuronas que está almacenado en las conexiones lo que se llama los weights, los pesos entre las neuronas, o sea, el peso de i con j, que sería W de ij, eh, y el peso de la conexión JI, que es la que va para el otro lado, puede que no sean iguales, ¿ya? Y que va a depender de las actividades relativas que tengan estas neuronas. Puesto en matemática, quiere decir que la, el cambio en el peso, en el tiempo, de la entre la neurona presináptica y la postsináptica es va a depender de las tasas de disparo del componente presináptico que está x sub i y, y el postsináptico ¿Ya? y esto es lo que determina es como una regla de aprendizaje ¿Ya? ahora lo esta es la regla eh, bueno estas reglas las reglas de hep eh, Habitualmente uno se refiere a esto hablando de la biología en sinapsis hebianas. Y el día de hoy vamos a hablar, hablar principalmente de sinapsis hebianas, que por suerte el señor Jeff la chuntó, y muchas neuronas, como bien las neuronas de las cuales yo les voy a hablar acá, que tienen que ver con el aprendizaje, como las neuronas del hipocampo, por ejemplo. Son, tienen sinapsis glutamatérgicas que se comportan según la regla hegeviana es decir, mientras yo las estimulo más, esa sinapsis en particular o esa vía de comunicación en particular entre la célula presináptica y postsináptica se refuerza ya. ahora, esta, a esta ley heviana le pusieron un... Eh, o sea, puesto así, eh, es como medio ilógico del punto de vista biológico porque eh, así, puesto esta ecuación es como una ecuación al infinito, entonces no existe como el antihebiano, porque uno sabe que existen sinapsis de tipo excitatoria y otra inhibitoria, entonces podría dar el debería existir también el mecanismo por el cual una eh, una sinapsis en vez de ser reforzada se inhibe, ¿ya? Eh, Pero eso no, esto el postulado original no, no concibe eso sino que después le metieron otras ecuaciones para hacer, eh, para meterle el factor de inhibición. Es pura teoría, ¿verdad? Ahora tenemos que ir a ver, bueno, cuáles son los hechos experimentales que nos hacen ver que hay sinapsis que se comportan más o menos así. En que lo, de aquí de esta, de esta ecuación diferencial, en realidad lo que tenemos que fijarnos es simplemente de que eso, de X e y, que la concurrencia de la actividad presináptica con postsináptica, el hecho de que existan los dos determina de que esa el peso de esta conexión entre el pre y post sináptico se ha aumentado. La concurrencia. El... Claro, o sea, que no, no la concurrencia quiere decir que es que cuando esta neurona presináptica está disparando acá se genera un cambio en la neurona postsináptica al mismo tiempo. No hemos hablado de qué tipo de cambio es todavía. ¿ya? pero uno se puede imaginar que estos son potenciales de acción y este potencial postsináptico excitatorio ¿Ya? no necesariamente no están en la misma velocidad ¿Eso quiere, quiere decir... no, no, quiere decir que esto quiere decir que para que eso ocurra tienen que concurrir juntos tienen que darse al mismo tiempo ¿Ya? porque si no, no son eventos correlacionados y no se... bueno, pero ya eso ya lo vamos a ver en breve minuto ya entiendo la pregunta porque esto postulado de Hebb de los 40 es súper en abstracto. O sea, ni siquiera sabíamos que existían sinapsis glutamatergica y esta otra Con suerte sabíamos que existían las sinapsis colinérgica en esa época, en los 40. Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora he puesto un poco en el lenguaje un poco más moderno. Eh, eh, esto, estas rayitas verticales, es una manera simplificada de mostrar un potencial de acción. ¿Ya? esto quiere decir tiempo y esto quiere decir un evento de potencial de acción entonces básicamente quiere decir que si hay eh, si hay un patrón de disparo en la célula presináptica y hay un patrón de disparo de la célula postsináptica solo se va a reforzar cuando haya cierto nivel de coincidencia entre la presináptica y postsináptica Creo que tengo un mejor dibujo de eso. A ver, vamos a ver. Bueno, a ese señor me lo voy a saltar. Ah, no. No me voy a saltar. Entonces, durante mucho tiempo, antes de que... A ver, este es en el año 68 ya. Eh, como ya existía la herramienta teórica y estamos empezando a conocer de los circuitos y de la sinapsis, qué sé yo. Había mucha gente que trató de decir, bueno... Todavía no tenemos las herramientas para descubrir eh, cómo funcionan las sinapsis, pero inventemos modelos. Entonces, por ejemplo, este señor inventó unos modelos, matemáticos, pueden ver el paper, así, que dibujó circuitos neuronales como deberían funcionar bajo las reglas de G, sin ni siquiera haber medido uno todavía. ¿ya? Y todo un postulado teórico respecto a de qué, cosas, qué variables son importantes, qué sé yo. Bueno, y está la gente, los matemáticos, tratando de resolver el sistema nervioso del punto de vista de la matemática. Claro. Eso es básicamente, aunque suene un poco respetuoso, pero... Cuando unos señores, eh, señores Bliss y Lomo, ¿ya? Que eh, ellos eran de... No eran Estados Unidos, estos son de Noruega, me parece. Eh, en, un, en un sistema de. Tra bueno, este sistema es más antiguo que este que hay acá. De hecho, estos aparatos de acá son bastante modernos. De tenemos algunos de esos acá en el laboratorio. Esto se parece más a. Este bueno, en realidad los dos se parecen. si van Han ido al laboratorio, ¿no? Como de este estilo. ¿ya? No variaba mucho la tecnología. Ahora tenemos pantallas LED. Digamos, antes se tenían esto a, a tubos catódicos entonces estos señores empezaron ya teniendo herramientas para poder medir la actividad de zonas del cerebro ellos eh, utilizaron una técnica que se llama de rebanadas de cerebro que no deja mucho a la imaginación, es literalmente eso, digamos, tomar el cerebro rebanarlo y lo interesante que ellos fueron los primeros que lo hicieron y un poco en contra de la lógica, o sea, si te dicen, oye, tú vas a estudiar circuitos cerebrales y vas a tomar un cerebro vivo, digamos, eh, o bueno, fuera del ratón, eh, y lo vas a rebanar, ¿y cómo va a estar vivo en las neuronas? Y lo, lo bonito de eso, que sí, las neuronas pueden permanecer eh, vivas por un buen rato si están en un buffer apropiado, por lo menos cuatro o 5 horas, ¿ya? Entonces, eso es lo bonito de esa técnica, que es un poco del, fuera de la lógica. Entonces, ellos tomaron el cerebro de ratón, lo enfriaron rápidamente, lo rebanaron y manteniéndolo en un líquido eh, que se llama cerebro espinal artificial, lo pueden estudiar los circuitos neuronales. Entonces, ellos estudiaron un circuito en particular que es el hipocampo. Y Aquí están los papers originales. Y ellos describieron un fenómeno muy curioso que es que si a un grupo de neuronas de acá se le da una estimulación repetida muy rápida, que ellos lo denominaron estimulación de tipo tetánica, que es una estimulación de alta frecuencia se nos cuenta que esa vía en particular de, de, de esos axones que van de esta neurona a esta otra neurona comparado con otras vía esa vía eh, se potenciaba ¿qué quiere decir eso? que si después de dar ese estímulo que era muy breve eh, a esta vía yo le doy el estímulo A y el estímulo A que son de la misma intensidad no este estímulo repetitivo sino un estímulo simple el estimular esta vía que yo le di este estímulo tetánico la respuesta postsináptica va a ser mucho más grande ¿Ya? por lo tanto lo que ellos dicen es que eso, esa respuesta se potenció Ahora, ¿por qué se potenció? Eh, ah, bueno, eso lo voy a explicar después. Eso son para mostrar las figuras originales. Entonces, este es más o menos el, el, el setting experimental. Este es un cerebro de ratón, ¿ya? que es distinto a los cerebros de vertebrados <coughs> eh, primates como nosotros. Es eh, liso acá. Y aquí está esta estructura que se llama el hipocampo, que es bastante grande. Y, y si uno le hace corta una rebanada de hipocampo ¿sí? obtiene esta estructura y lo que ellos hicieron fue estimular en estos axones que van de esta zona del hipocampo de estas neuronas que se llaman neuronas piramida, pirales, piramidales de la zona 3 y se llama CA3 porque significa Cornus Ammonum porque a alguien se le eh, imagino que esto era, es un nombre anatómico, el, el corno de Amón, que era el hipocampo, no sé, y la zona 3, y resulta que al estimular acá, que es una sinapsis glutamatérgica, se libera en el neurotransmisor acá, y ese neurotransmisor hace sinapsis, eh, perdón, se, se une al subreceptor del glutamato respectivo y se produce una corriente sináptica, que la podemos medir y es bastante grande entonces lo que ellos descubrieron es que si se estimulaba repetitivamente esto la respuesta acá iba a aumentar mucho más pero ellos qué pensaron cuáles eran las posibilidades de que eh, de que ese aumento una posibilidad que era obvio es que en realidad lo que cambiaba en este potencial postsináptico excitatorio o esta abreviación EPSP excitatory postsynaptic potential significa, es que una posibilidad es que de que la respuesta esté aumentada producto de este estímulo tetánico es que ahora la sinapsis esté liberando más neurotransmisor por ejemplo es una posibilidad otra posibilidad es que hay una especie de aumento de sensibilidad en la neurona postsináptica ahora sea de alguna manera más sensible ¿Ya? estas son las palabras originales de ellas ¿sí? y otra posibilidad un poco más exótica, se me gustó más, es que haya una disminución en la resistencia de las espinas dendríticas. Ustedes saben que el sitio donde ocurre la sinapsis en este tipo de neuronas <coughs> es una estructura anatómica que se llama la espina dendrítica. Pero la espina dendrítica es una estructura que parece como un honguito. Entonces tiene una parte donde están los receptores y una parte que es un tallo el como dice ahí un stem y ese tallo eh, eh, representa una resistencia eléctrica para que el estímulo posináptico pase al resto del árbol dendrídico. entonces si uno disminuye la resistencia eléctrica hay una posibilidad de que eh, la respuesta ahora aumente entonces estas eran como las ideas como un poco locas que ellos tenían de que, que, de que lo que podría estar pasando pero lo que llama más la atención que estos señores como que no tenían muy, mucha idea de las reglas de Hebb. O sea, como dice, como dice el, el comentario aquí, eh, ellos ni siquiera citaron a Hebb. ¿ya? O sea, no tienen idea de estas cosas, los matemáticos de la sinapsis hegiviana. No obstante, ellos describieron un fenómeno acá que era totalmente coherente con las reglas de Hebb. ¿ya? Que es este fenómeno, el fenómeno de potenciación sináptica entonces este fenómeno de potenciación sináptica o eh, long term potentiation en inglés o LTP como lo solemos llamar nosotros ya en la jerga de los que trabajamos en eso con los años se fue descubriendo que era dependiente de un tipo de receptor en particular de tipo AMPA, o sea perdón de tipo receptor de glutamato que se llama de tipo eh, NMDA ¿ya? Pero también se fue descubriendo que eh, estos fenómenos de potenciación sináptica también podían ser independientes de los receptores de NMDA. Y yo en lo que resta de la clase principalmente no les voy a hablar de eso, voy a hablar poco de eso, les voy a hablar más de los fenómenos dependientes de receptores de NMDA, ¿ya? que es el modelo actual eh, con el cual se trabaja a ver la siguiente diapositiva claro entonces les voy a hablar de este modelo que es el modelo actual de potenciación sináptica dependiente de receptores de NMDA o dicho de otra manera es el modelo de Malinov y Malenka de expresión de la LTP esto no tiene nada que ver con la cosa génica digamos. se refiere a de que como después de una estimulación se puede expresar un cambio en el potencial y que llamamos LTP. Entonces, en esta figura aquí se ven los actores principales de esto. Los actores principales de esto son los receptores de glutamato, de los cuales están dos representados, los receptores de tipo NMDA en amarillo y están los receptores de tipo AMPA. ¿Ya? Y lo que llama la atención es que aquí hay dos cosas que están resaltadas de los receptores AMPA. Uno, que llama la atención que está el receptor AMPA aquí en una vesícula. ¿ya? Y ese es un fenómeno real de que en, los en la membrana postsináptica, por acá no está dibujado el receptor presináptico, debería estar por acá arriba, esta sería la espina dendrítica que ya vimos ya que iba a liberar glutamato o sea, no hay mayor novedad hasta el momento en eso entonces este glutamato que es liberado va a llegar a unirse a los receptores AMPA y los NMDA entonces lo interesante de esto es que aquí este modelo muestra por una parte de que el, la, no toda la población de receptores AMPA está en la membrana hay unos que están en vesícula aquí y tienen sitios de fosforilación que alteran sus propiedades Esa es una cosa otra cosa de que eh, aquí no está mostrado pero lo vamos a ver en breve minutos que el receptor de NMDA es un receptor de glutamato pero que el ion que deja pasar no es sodio como en el caso de los receptores AMPA sino que es calcio y ustedes saben por muchas cosas que han visto de de biología celular, que el calcio es una señal intracelular que gatilla muchas cosas en el caso particular de las espinas dendríticas el calcio vía una, una calcio-calmodulina puede activar una proteína particular una quinasa, es decir, una, una proteína que una enzima que le pega el grupo fosfato a la proteína una quinasa. Que es específica de las neuronas de tipo glutamatergia que se llama la CAM-QUINASA 2 Pero estos son, le estoy presentando los actores, vamos a ver en detalle qué es lo que hace cada uno de ellos en, el, en este modelo, que es el modelo de LTP dependiente de receptores de NMDA. ¿ya? ¿Todos los receptores de NMDA transportan calcio? ¿O hay otro tipo de idioma? Eh, no, también transportan sodio pero la particularidad que tienen los receptores eh, AMPA perdón, NMDA es que en estado de, re, de potencial de reposo de las células están, eh, no conducen nada sino que solamente cuando la neurona se depolariza un poco eh, puede entrar el calcio entonces ya vamos a ver ¿Cómo es eso que ocurre? Entonces, este es como, como ocurriría, vimos los actores, pero no hemos visto la secuencia de eventos. ¿ya? Entonces, la secuencia de eventos es que <coughs> el, el papel fundamental aquí lo juega el receptor de NMDA. Que es... Uh, Entonces el, el, el modelo actual de LTP dependiente eh, de receptores NMDA es el siguiente. Que el receptor de NMDA eh, cuando se une glutamato no deja entrar eh, calcio inmediatamente, sino que la entrada de calcio depende del nivel de depolarización de la membrana postsináptica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estimulo poco, eh, tengo, aquí no está dibujado, pero están los receptores AMPA, si llega glutamato, eh, se abren y dejan entrar sodio y depolarizan las células. Si llega mucho glutamato, se abren por más tiempo o se abren más y dejan entrar más sodio, entonces más depolarización. ¿Ya? Y si la depolarización es suficiente va a pasar lo siguiente, que el receptor de NMDA normalmente está bloqueado por un ion magnesio. Entonces, si la el nivel de depolarización del receptor de NMDA es suficiente, ese eh, ion magnesio va a desaparecer. Y va a permitir que entre calcio. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto calcio va a entrar? Eh, va a depender del nivel de, de polarización. Si hay una gran estimulación acá, va a entrar mucho calcio. Y lo que va a hacer va a activar proteínas quinasas que lo que van a atender es a fosforilar otras proteínas. Entre ellas, yo les mostré el receptor de AMPA. Y eso va, va, va a ser de que el potencial, cuando vengan nuevos glutamatos a estimular la neurona postsináptica, la respuesta va a ser aumentada, va a ser potenciada. Pero lo, lo bonito de este modelo es que en la misma sinapsis, si yo tengo poca estimulación, una poca depolarización, va a entrar calcio, pero va a entrar poco calcio. Y el poco calcio lo que va a hacer no va a ser activar proteínas quinasas, sino que va a ser todo lo contrario, que va a activar proteínas fosfatasas, que van a remover eh, grupos fosfato de otras proteínas. Y el efecto neto que va a tener que las respuestas van a ser menores. Entonces, lo bonito del modelo que muestra que una misma sinapsis puede ser de tipo bidireccional, puede potenciarse si tiene suficiente estimulación o puede deprimirse si tiene poca estimulación ¿la fosfatasa va a inactivar los AMPA o no? Va a otro... no, la fosfatasa eh, no, no es inactivación aquí la palabra sino que es, va a remover el grupo fosfato y, ¿qué, es lo que le hace, eh, ¿qué es lo que le hace la fosforilación a los receptores AMPA? tiene dos acciones, uno, acción directa sobre los receptores AMPA es aumentar su conductancia entonces cuando una, un aminoácido particular de los receptores NM, AMPA perdón, es fosforilado les puedo decir el nombre, no es necesario que se lo aprendan la serina 831 cuando esa serina se fosforila la conductancia del canal, es decir, la cantidad de iones por, eh, por unidad de tiempo que deja entrar, aumenta. O le pueden como tener la caricatura de que el, el, el hoyito del canal se hace más grande, entonces le pasa más iones. Ya, pero es una manera de aumentar eh, la respuesta, ¿verdad? Eso sería lo parecido a lo que decía Bliss y Lomo, de aumentar como la sensibilidad. ¿Ya? Pero otra manera de hacerlo, eh, de aumentar la respuesta en el componente posináptico, sería aumentar la cantidad de receptores disponibles. O sea, meter más receptores en la membrana posináptica. Y para eso hay otro tipo de fosforilación que se llama fosforilación en la serina 845. ¿Ya? Que cuando... A ver, sí. Bueno... Cuando la, la, eh, es fosforilada la serina 845, lo, lo que va a pasar es que eh, va a aumentar el tráfico de receptores que están en estas membranas, eh, en estas vesículas postsinápticas preformadas, que están listos para ser incorporados y son insertados en la membrana. Entonces hay dos tipos de fosforilación que pueden ocurrir. Puede ocurrir aumento de conductancia o aumento de inserción de receptores. Ahora, como ustedes se pueden imaginar, las fosfatas hacen lo contrario. Remueven esas fosforilaciones, por lo tanto, va a ocurrir el efecto contrario. Va a disminuir la conductancia y van a ser eh, eh, removidos receptores de la membrana. Por lo tanto, la respuesta va a ser menor. Y eso es lo que muestra este esquema. Este esquema muestra que eh, aquí, bueno, aquí falta una fosforilación que es la que tiene que ver con insertar nuevos receptores y aquí está la fosforilación que tiene que ver con aumentar la conductancia de esos receptores AMPA. Entonces NMDA se activa primero y eso hace que se active y AMPA. No, en realidad ese esquema no está muy bueno porque lo primero que pasa es que estos siempre están bloqueados. Sí, por el magnesio. Claro, entonces el receptor AMPA le llega el glutamato y entra sodio. Ahora el tema está, ¿qué pasa cuando entra mucho sodio? Mucho calcio. No, no, mucho sodio por este. Por AMPA. Por AMPA. AMPA la, el potencial postsináptico va a aumentar. Se va a poner más positivo. Y cuando se pone más positivo, el, hay un ion magnesio aquí, ¡pum! sale volando. Que está bloqueando. Y ahí puede entrar el calcio. Cuando entra el calcio, si entra mucho calcio, empiezan a pasar estas cosas. Si entra poco calcio, empieza a pasar el efecto contrario. Entonces, ¿cómo unimos la teoría? Esta de la sinapsis gebiana con, con la realidad. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el, nuestra caricatura de las neuronas. Y acá tenemos una una neurona presináptica, está en rojito ¿ya? y una neurona posináptica entonces lo, lo, aquí uh, ustedes lo deben ver muy pequeño pero aquí hay un potencial de acción en la neurona presináptica y aquí está la respuesta medida como potencial posináptico que está en negrito acá en la neurona posináptica entonces a, a, a este potencial se produce una respuesta muy pequeña pero qué pasa si yo después de un rato yo estimulo repetitivamente repetitivamente esto y por ejemplo en paralelo yo estimulo artificialmente la neurona postsináptica o sea también hago que dispare potenciales de acción que coinciden en el tiempo con esta otra entonces lo que va a pasar que después de 30 minutos yo vuelvo a repetir el mismo experimento que se acá con un solo pulso y ahora la respuesta eh, que está aquí está amplificada en verde es mayor. Y eso es lo que yo experimentalmente mido como una potenciación sináptica. A un mismo estímulo de la misma intensidad, después de haber sometido a un protocolo de estimulación de alta frecuencia, en que el objetivo es que la actividad de, eh, eh, presináptica y postsináptica coincidan, Después puedo probar, independiente de la actividad postsináptica y la respuesta en, el, en la postsináptica va a ser mayor al mismo estímulo. Entonces eso es lo que se llama potenciación. Y como dice aquí, al menos en nuestro laboratorio podemos decir que puede persistir por horas y los que han estudiado este fenómeno en vivo pueden decir que puede persistir por días. ¿Ya? ¿Y esta estimulación del postsináptico es forzada o no? ¿Es hecha debido al presináptico? Eh, ya, la respuesta a eso no es tan fácil. Aquí, en, en esta caricatura, está forzada. Sí. En la realidad, lo que pasa es que tú, como diste este estímulo tetánico, vas a estar depolarizando eh, la neurona postsináptica por un rato que es el equivalente a tener justo en este minuto una neurona postsináptica muy depolarizada que coincide con otro estímulo presináptico que viene. Entonces, claro, en la realidad cuando tú das un estímulo presináptico tetánico al principio, pues ya no va a pasar nada porque en la postsináptica eh, vas a tener poca actividad. Pero después de un rato, estos estímulos son largos, son, no sé, un minuto. Eh, ya va a haber tanta eh, depolarización en el posináptico que es equivalente a que tú estuvieras induciendo depolarización artificialmente en la posináptica en la misma intensidad que en la presináptica prácticamente? Eh, no porque aparentemente lo que importa es que haya, hay un cierto umbral pasado ese umbral lo que venga va a ser eh, el estímulo que venga va a ser potenciado y eso me parece que es la siguiente diapositiva Uh -huh. eh, claro, entonces ups. entonces aquí vimos la, la regla hebiana básica eh, hay una regla que no se la voy a pasar que es la regla de la covarianza que es como explica cómo yo tengo depresión sináptica porque la depresión sináptica es un fenómeno experimental como lo vimos no se deduce de, la, de las ecuaciones de Hebb y hay otra que se deduce, eh, la, BMC, la regla BMC se deduce de, a partir de evidencia experimental que es la siguiente. O sea, nuevamente, la regla Hebbiana dice que tengo neuronas presinápticas, postsinápticas y que depende de la, de la actividad de ambos. La, la regla de, de que se llama la BMC, las reglas de BMC o la eh, en honor al apellido de las personas que se le ocurrió Vienen Stock Cooper y Munro el año 82 ¿ya? proponen un modelo alternativo basado en eh, en que la sinapsis no es una cosa así como todo o nada sino que hay un umbral. Entonces ellos proponen que en realidad eh, es, eh, como que esto de la regla hebiana de estimular, como que no tiene límite pero ellos en base a evidencia experimental debería haber como un cierto umbral que se va moviendo en las neuronas, dependiendo un poco de su historia previa ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo una neurona que por ejemplo ha sido estimulada muchas veces eh, la sinapsis de esa neurona eh, eh, durante un tiempo prolongado tal vez ahora sea más difícil inducir un cambio o si una neurona ha sido estimulada pocas veces, cuando venga un nuevo estímulo fuerte, va a ser más fácil que se potencie entonces que todo va a depender un poco de un factor que ellos llamaron el factor eh, el factor de umbral dinámico el theta sub w que mejor si lo vemos con un gráfico a ver que, se, que, que está ahí en lo mismo de, de las funciones del tiempo claro, quiere decir el cambio en el peso sináptico eso es como lo podemos leer todo esto ¿Ya? entonces ellos proponen esto, esto este es el, el modelo teórico y este es el modelo experimental entonces vamos a partir al revés, experimental el cambio en la pendiente del potencial postsináptico excitatorio es una medida de, de, de, la, de, la, de la potenciación eso es lo que en el caso de hipocampo uno mide la pendiente de la respuesta y mientras la pendiente es más grande la respuesta es más potenciada pero eso lo vamos a ver en, en un rato más cuando veamos datos de verdad entonces esta es una medida de la potenciación entonces todo lo que sea de aquí de 0 a 30 se llama potenciación y lo que hay de aquí abajo es depresión y esta es la frecuencia de estimulación del eh, estímulo presináptico o estímulo condicionante utilizando como el lenguaje antiguo digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene de interesante esto? que si yo doy estímulos de baja frecuencia esto de 1 Hz hasta, no sé, como 7 Hz eh, la sinapsis, y estos son datos experimentales lo que tienden a hacer es a deprimirse si le doy un estímulo de 1 Hz así por un buen rato su respuesta después de un rato si hago el experimento que vimos hace un rato darle el mismo estímulo que hace 30 minutos atrás va a ser más pequeña pero si yo a este estímulo lo doy sobre 10 Hz inclusive 100 Hz que, que es cerca del estímulo tetánico <coughs> la respuesta en general de, la, de esta sinapsis a, es a potenciarse. Ahora, lo, lo bonito que ellos eh, mostraron de que este, este umbral acá eh, es dinámico y que esto, que esto es teórico, este umbral uno lo puede re relacionar con una cosa un poco obvia. A ver, ¿con qué creen que se puede relacionar? o sea, si lo relacionan ahora me voy a sorprender si no, no no, no va a producir ¿qué cosa es la que cambia en el modelo del LTP que determina si la cosa se va para LTP o LTD? la concentración de calcio entonces ellos eh, base al, dijeron que en realidad este factor teta que hay acá tiene que ver con la concentración de calcio y que eso es lo que determina la dirección, el lógico, o sea, después de que vemos lo experimental, que es como lógico llegar a la conclusión. Pero no es, no es para nada lógico ir al revés, desde pues de aquí para allá. El lógico que lo que va a determinar el cómo se comporta mi plasticidad en mi circuito en particular, está correlacionado con los niveles de calcio. ¿Ya? Y, esto, y esta evidencia experimental lo, la produjo eh, eh, Sirina Dudek, que es, era postdoc del señor Mark Bear, que está acá en el año 1092 Tuve el honor, tengo el honor de tener un paper con el señor Bear muchos años después ¿ya? cuando trabajé en otros temas de plasticidad sináptica en el sistema visual ¿ya? Y, y tiene un libro, a uh, ustedes si les gusta leer libros de neurociencia, yo el, el Candel no encuentro un libro muy completo, por eso lo recomiendo, pero lo encuentro fome, ¿ya? lo encuentro un poco aburrido. El, el Mark Beard tiene un libro, que él es el editor principal, que también se llama Neurociencia, que es muy entretenido, y es muy bonito, está bien hecho. Y tiene algo que no tiene que le incorporó después Candel muy posteriormente tiene como unas cajitas en que cuenta historias historias de cómo se llegaron las cosas así como las historias que yo le estaba contando aquí y eso es muy entretenido porque uno aprende cosas de la historia de cómo se llegaron a estos descubrimientos y algunas cosas como ustedes saben tienen que ver eh, a veces con accidentes entonces básicamente quiere decir que este umbral si es que yo me paso al lado de la LTP o LTD depende de la historia previa de estimulación y eso como vimos hace un rato tiene que ver con la concentración de calcio ¿Ya? entonces este modelo está un poco más apoyado en la evidencia experimental de lo que pasa en la sinapsis este fenómeno se ha estudiado por ejemplo en corteza visual este Kirwood no es un irlandés sino que se llama Alfredo Kirgu de Chileno ¿ya? que hizo toda su carrera académica en, en Estados Unidos y tanto yo como el profesor Bernardo tuvimos el, el honor de trabajar en su laboratorio ¿ya? ¿Cómo yo varío la estimulación que hago en un circuito? Bueno, lo que hemos estado discutiendo con estímulo eléctrico, qué sé yo pero ¿cómo hacerlo más natural? Entonces un estímulo obvio, por ejemplo, es eh, someter eh, eh, cambiar las propiedades del, del circuito, eh, y en esto tiene sentido lo que hablábamos un rato del sistema inhibitorio, por ejemplo, creando ratas en la oscuridad. Entonces, eso cambia las propiedades del circuito, cambia como el umbral, por decirlo así. Y al hacer la misma tipo de curva, la curva no es igual si uno crea ratones en la luz que sería el, o en la oscuridad ¿ya? como que en la oscuridad es más, si son creados en la oscuridad es más difícil inducir eh, depresión sináptica pero es muy parecido, un poquito más fácil potenciación sináptica y eso tiene que ver se descubrió después que tenía que ver con la maduración de los sistemas gabaérgicos ¿ya? tiene un efecto directo eh, la experiencia o sea, de, dicho de manera como más romántica, la experiencia sensorial tiene efectos sobre la maduración de los circuitos corticales, en este caso el sistema nervioso visual. Entonces hay evidencias experimentales que muestran de que estos circuitos glutamatérgicos se comportan como este modelo. Entonces este es un modelo más interesante porque no nació de la teoría así de la computación, sino que nació un poco de recogiendo la evidencia experimental. ¿Ya? Y la, la cosa decorativa que aquí los chilenos tenemos mucho que ver con eso, porque participamos en algunos experimentos de eso. No solamente importa en que haya mucha actividad presináptica o postsináptica, sino que también depende del tiempo. Entonces como que hay, eh, eh, de, depende, si aquí está la actividad presináptica y postsináptica, no es lo mismo que ocurra la presináptica antes que la posináptica sino que y los efectos pueden ser distintos entonces si hay una actividad presináptica unos milisegundos antes de la posináptica lo que tiende a pasar es que haya potenciación pero si es al revés hay una actividad postsináptica que es posterior a la actividad perdón, la presináptica que es posterior a la actividad postsináptica, lo que tiende a ocurrir en este circuito es depresión sináptica y eso es lo que se llama, eh, tiene ese nombre un poco largo, se llama Spike Timing Dependent Plasticity. O sea que es, existe una, una, eh, una ventana en la cual ocurre, la, la una ventana óptima en la cual ocurre eh, este evento de coincidencia. Entonces este es un experimento, por ejemplo, que muestra la amplitud del potencial posináptico, primero unos minutos, unos, será no sé, 10 minutos, en que yo estoy midiendo aquí la actividad posináptica, ¿sí? Esta actividad posináptica. Entonces, ¿qué pasa si aquí yo no estoy mostrando la actividad presináptica, estoy midiendo la actividad posináptica? Que este es un conjunto de experimentos en, en que se hizo la actividad presináptica, 100 milisegundos antes o 100 milisegundos después de la postsináptica entonces ¿qué es lo que pasa? no pasa nada todo permanece igual ¿pero qué pasa si yo la actividad presináptica la hago coincidir 10 milisegundos eh, antes esto es antes de la actividad eh, postsináptica lo que, lo que va a tender a pasar es que aumenta la actividad postsináptica pero si lo doy 10 milisegundos después ¿ya? de la actividad eh, post pierdo esa ventana de oportunidad y tiendo a deprimir la respuesta. Eso es como se lee digamos, eh, ese experimento. Eh, entonces, la, la gente se ha dedicado a estudiar, eh, eh, si yo hago un gráfico del tiempo, la diferencia de tiempo entre el PRE y el post a tiempo cercano a cero en donde se produce el máximo de eh, potenciación en este caso pero cuando me voy alejando al tiempo negativo, es decir, que la diferencia del PRE con respecto al post es negativa, es decir, este es más grande es decir, estoy más a, cada vez más atrás así es como se lee esto, estoy cada vez más atrás eh, o sea, perdón, a tener más diferencia en el tiempo o sea, estoy más separado en el tiempo eh, yo tiendo a deprimir la respuesta sináptica entonces esto no tiene que ver con los sectores en MDA, esto tiene que ver con la coincidencia de actividades pre-hiposinápticas entonces este otro modelo que se llama el spike timing depende plasticity y eso... Y cómo se comporta eso depende de la zona del cerebro que estemos. Entonces, aquí hay varias zonas del cerebro mostrando este mismo gráfico eh, eh, que se comporta de manera distinta este, este fenómeno dependiendo de la zona del cerebro que estemos. Entonces, hipocampo está aquí, por ejemplo, neocorteza capa 2, 3 está ahí, neocorteza capa 5 se comporta muy parecido a hipocampo. ¿Ya? Este otro, no sé qué otra región de hipocampo es esta distinta eh, las neuronas gabaérficas se comportan de manera distinta, etcétera. hay otro fenómeno el cual la LTP, una de los, la gente que critica la LTP ahora me voy a poner del lado de los críticos de la LTP dice, pero el, de repente la LTP no es un fenómeno real porque es como medio raro esto de llevar a mi sistema siempre como la LTP es como la saturación ya. es como que llego a la LTP, ya saturé mi sistema porque hay una historia, una historia de estimulación por lo tanto mi sinapsis aprendió entre comillas pero a lo mejor no es muy bueno de que mi sinapsis quede siempre digamos pegada tal vez yo debería después recuperar esa plasticidad para ocuparla después en otro proceso ¿No? y esa es como una de las críticas que se le hace al modelo LTP entonces una manera de, de responder esa crítica es otro fenómeno que tienen las neuronas que se llama plasticidad homeostática ¿qué quiere decir esto? Entonces, primero que nada, ahí dice aprendizaje de tipo hebiano, que una actividad correlacionada de la presináptica y la postsináptica va a redundar en un, en un, ¿cómo se fortalecimiento de la sinapsis entre el presinapsis y postsináptico. Esa es como la regla hebiana típica. Ups. Hoy no se muestra la otra, bueno, no importa, pero ya me la sé entonces, ¿qué pasaría? entonces aquí tenemos una una neurona posináptica, una neurona eh, cuya vía está potenciada que ha sufrido esta potenciación entonces pues, está dibujada más gruesa entonces ahí tenemos una respuesta, digamos, grande de la, o una cierta respuesta entonces, ¿qué pasa ahora que yo potencio esta otra vía entonces va a tener una respuesta más grande qué pasa que ahora yo potencio esta otra vía yo va a tener una respuesta más grande todavía entonces eso es lo que una sería los efectos de una LTP como no restringida entonces que tal vez suena medio raro de que eh, la, la manera en la cual yo tenga de, de de potenciar una vía sea como potenciándola al infinito o sea cada vez más potenciada entonces lo que lo que postula la la el modelo de plasticidad homeostática y esto lo postuló una mujer se llama Genia Turrillano una que es neurocientífica y es matemática a su vez es la siguiente que dice que en realidad lo que debería existir es un mecanismo eh, en la neurona que permita como escalar los pesos relativos de la sinapsis una, después de que ha pasado la LTP entonces aquí tengo mi sinapsis en estado normal eh, disparando cierta cantidad de potenciales de acción y mi eh, sinapsis como robustecida ya disparando más potenciales de acción pero después debería existir una especie de escalamiento en que yo vuelvo a como los parámetros normales de funcionamiento de mi neurona pero ahora el peso relativo de esta es más grande que estas otras fíjense que la diferencia es bastante sutil quiere decir que no sé, esto no se trata de que las LTPs continuas vayan aumentando cada vez más la respuesta posináptica porque eso tiene que tener un límite, la biofísica de la neurona posináptica no le puedo andar metiendo canales a cada rato digamos, y cada vez responda más, lo que tiene sentido es que en el momento en que yo induzco este cambio de la LTP efectivamente aumenta la respuesta pero después mi neurona se ajusta vuelve al rango normal pero existe una cierta preferencia de esta nueva vía que se había potenciado pero ahora no yo no tengo estas grandes eh, respuestas sino que vuelvo a mi rango normal pero esta sinapsis tiene un mayor peso con respecto a las otras tiene un mayor peso relativo Eso está un poquito más gruesa ¿ya? que el, eh, no está al mismo nivel, está levemente más gruesa, pero manteniendo mi respuesta postsináptica en un rango normal. en cara de pregunta, <risa> que no es lo mismo que la LTP, la LTP es como aumento al infinito. ¿Te fijas? Pero yo no entendí la diferencia entre la B y la C. Ya, si no, eso lo, es lo fundamental. El modelo de la LTP sin restricciones, como dice ahí, uh -huh. es que yo potencio una sinapsis acá y tengo una respuesta. Potencio otra sinapsis y tengo más respuesta. Potencio otra sinapsis y tengo más respuesta. Y eso así al infinito. ¿Y eso es la hipótesis? ¿O no voy a decir qué pasa? ¿Me y, ¿tú te ¿tú te me sino, esto es lo que pasa en mi experimento en el laboratorio que dura 3-4 horas. Eso es lo que pasa. Entonces la pregunta es. Las neuronas en una situación normal, en el animal completo, por ejemplo, en un proceso de aprendizaje, ¿será ese el mecanismo por el cual ellos van ajustando su función de tal manera de darle preferencia a esta vía? Entonces lo, lo que plantea la señora Eugenia Turrillano es que en realidad tiene el, las neuronas siempre tienden a moverse en un rango óptimo no están así como pegadas al máximo de respuesta, porque además tiene un costo metabólico, qué sé yo. Entonces, después de que pasa este periodo de aprendizaje, llamémoslo así, el mecanismo de memoria que va a quedar en mi neurona, lo que ella postula es que, no, en realidad, no, eh, mi, mi neurona tiene que volver eh, a los rangos normales para estar disponible para otras potenciaciones, para otros procesos plásticos. Pero cuando vuelve, no va a volver de la misma manera, sino que va a darle una cierta preferencia a esa sinapsis que fue inducida a potenciarse, pero que ahora va a ser más grande. Su respuesta va a ser más grande, pero mi respuesta va a estar dentro de un rango normal. ¿Ya? Y eso sería como... Lo, yo, ella no lo llama así, pero yo lo llamaría como ya... que de una memoria de mi actividad previa, de la inducción, de mi aprendizaje quedó eh, marcado, pero en mi funcionamiento normal. Por eso se llama homeostasis de plasticidad sináptica. En que eh, durante el periodo de inducción de la LTP yo privilegié esa vía, pero no puedo estar con la neurona funcionando al, al 200% todo el tiempo. Entonces tengo que volver a moverme dentro de un rango normal para volver a tener, recuperar plasticidad. Si no, no me puedo quedar como pegado allá. Pero cuando vuelvo, vuelvo de manera tal de privilegiar lo que ya se había potenciado. Entonces la primera, la B, es la fase de aprendizaje. Después de eso, cuando, y una vez más, yo voy a activar este, esta, esta neurona que. Esta plasticidad homeostática, digo. Sí, cuando yo vuelvo a activar esta clasicidad homeostática, la respuesta automáticamente va a ser más fuerte, porque ya había aprendido una vez. Claro. Sí, va a ser. La respuesta relativa de esto con respecto a lo demás va a ser más fuerte. Al igual que acá. Pero va a estar dentro de un rango normal. O más. Eh, en un, eh, normal. Y no aquí pegado con la tremenda.. Respuesta de siempre, o sea, la respuesta que era parecida a la LTP, ¿ya? Entonces, ella no ocupa lo, lo que yo usé, el término así de que esto es eh, memoria, o sea, aprendizaje de esta memoria, ¿no? Entonces, eh, es un tema relativamente reciente en, en mi campo que yo le estoy hablando, esto de integrar lo que es la sinapsis hiviana con la plasticidad homeostática. Se han hecho conferencias para tratar de buscar como modelos, como unir estas dos cosas porque tiene, tiene sentido o sea eh, tal vez durante el proceso de aprendizaje se producen estos cambios drásticos, pero después como hay racomodo hay síntesis proteica, las sinapsis cambian las espinas genétricas cambian de forma eso ya se sabe tal vez cambian de forma pero para privilegiar simplemente esa conexión pero no manteniendo lo, la respuesta posináptica a esos niveles tan altos Sino que como eh, mejorando esa vía, pero manteniéndose en, en un rango normal. ¿ya? En un rango que sea más fácil para la neurona y que no le reste plasticidad al futuro. Porque si el futuro se mantiene súper alto, ya no hay espacio para aprender otras cosas. ¿ya? Ya, entonces ahora vamos un poco a la vía real. Que... Bueno, esto es lo que hacemos rutinariamente en el laboratorio, entonces pueden ir cualquier día a verlo, no es problema. Eh, el... Y recapitulando, todavía seguimos pegados con los mismos tipos de experimentos de la década del 70, como pueden ver, ahora son un poquito más sofisticados, tenemos farmacología disponible, y eh, aquí esto es una cámara de registro y allí hay un trozo de hipocampo metido así. ¿ya? y ahora antes uno lo llamaba in vitro este experimento ahora cambió el nombre a uno lo dicen ex vivo ¿ya? y esto es como se ve una rebanada esto es una rebanada mía pero esto es una rebanada para las fotos este es que la, la obtuve netamente para sacar esta foto ya entonces está todo como bonito así qué sé yo no tiene como la malla o los pines que uno le pone encima que no se lo lleve el, el fluido extracelular <risa> entonces lo dejé purito nomás porque quería sacarle la foto para el paper ¿ya? Y, y esa es la representación esquemática y esta negro representa un electrodo de estimulación eléctrico y eso finito una electro extracelular de registro ¿ya? y es un poco como la dinámica este en este caso una rata pero ahora hace tiempo que no trabajo con ratón trabajamos con hipocampo de ratón y, final, y esto es como se ve eh, una respuesta postsináptica excitatoria ¿ya? Eh, esto, esto es como se ve el potencial posináptico excitatorio en esta área, se ve más o menos así pero si uno se sube un poco más hacia el soma, cambia la forma ¿ya? del potencial Eh, voy a saltar, eso no, no tiene importancia esto es eh, esto también es una figura de paper de nosotros eh, mostrando un poco los componentes que el, eh, lo que cambia esto sería antes de la potenciación y esto sería después de la potenciación y eh, en el potencial de campo eh, uno aparte de ver el, lo que se llama el artefacto del estímulo que es donde da el estímulo eléctrico unos milisegundos después hay una pequeña desviación aquí que eso corresponde al al, al potencial de campo pero medida la actividad presináptica lo que se llama el presináptico o la volea presináptica ¿ya? entonces ahí hay una paloma no sé este es una broma de, de alguien una paloma preguntando qué es lo que es un pb a la otra paloma y, ese, y el otro dice presináptico no sé este problema es un poco nerd uh -huh. y este es de un paper mío de hace harto tiempo atrás eh, si uno grafica la amplitud de la respuesta antes de la estimulación tetánica y después y estos son varios registros en realidad básicamente no cambia la, el componente presináptico pero sí como pueden ver cambia muchísimo el componente postsináptico y es lo que uno llama la potenciación. Eh, a ver, ¿En aquel ¿gráfico dónde está el potencial presináptico y postsináptico? No, esta esta respuesta, es toda, esta respuesta toda la respuesta postsináptica, pero en el potencial esto es potencial de campo extracelular, no es adentro de la célula, está fuera de la célula y y era simplemente para mostrar que cuando uno registra fuera de la célula también le aparece ese pequeño componente chiquito que está señalizado con la flecha que es la depolarización producto de la estimulación presináptica ¿ya? y es lo que se llama la bolea presináptica es decir, el, lo que es la respuesta en potencial del potencial de acción que está viajando de mi estimulación al terminal presináptico, presináptico la liberación y después de la liberación viene este masivo eh, apertura de, de receptores AMPA y eso y la, la corriente masiva que entra tiene una. genera un cambio de potencial que es lo que uno mide. Pero esto es registro extracelular, no es intracelular. Eh, de cómo se ve un experimento de verdad. Entonces debería funcionar. Bueno, antes de mostrar. aquí bueno, hay muchos botones, que sé yo, este es un programa que hice yo, ¿Ya? que es la versión como sofisticada del programa original que yo hice en Johns Hopkins. Este, este, ahora, como los estudiantes son más millennials, son más interfaces gráficas, ahora funciona con botones. Mi programa antiguo era con comandos. Pero ahora yo tuve que actualizar porque la gente no entiende comandos, entonces entiende botones. Yo, me falta hacer mi, mi versión para los que vienen después de los millennials, que son la generación de mi hija, por ejemplo, que tiene 10 años, que es como la generación Touch. Claro, entonces va a tener que hacer. Ya, ellos ya, mi hija ve con extrañeza el mouse, por ejemplo. ¿Qué, qué mierda es eso del mouse? Claro, no entiende eso. La primera vez que la senté a un computador con mouse, le hizo así a la pantalla del computador. Y me dijo que no pasa nada entonces va a tener que, mi próxima versión si es que no me aburro de hacer actualizaciones de este programa, va a ser la versión Touch ¿ya? se dijo este día del año 2019 en esta sala ya. Entonces, si hago una actualización, estaba pensando seriamente en hacer una versión Touch ¿ya? cuando la pantalla es Touch, sea más barata entonces, ¿qué es lo que muestra esto? esto muestra, bueno, muchos botones que se yo, pero lo interesante es lo que está en rojo Esto es el artefacto del estímulo que, eh, que como una, puede cambiar de forma porque dependiendo cómo lo, lo capture la tarjeta de adquisición de datos, digamos, esto no esta es la realidad, digamos, esto puede variar. Pero lo que viene después es una pequeña deflexión aquí, que es el, el, la volea presináptica, y te, después viene esta gran respuesta, que es el potencial postsináptico excitatorio. Y como es esto es un experimento real y no de paper, aquí tiene mucho ruido eléctrico ¿eh? toda esa cosa como media crispy que tiene, es ruido, es ruido eléctrico ¿ya? Es, todas las cosas que están funcionando por ahí, como esta es, es una señal muy pequeña esta, la magnitud de esto es del orden de unos 2 milivolts, es súper chico porque recuerden que estos son potenciales extracelulares no estoy adentro de la célula, entonces adentro de la célula las estructuras son gigantes o son de 50 mV, 100 mV Estos son de 2 mV, son super chicas ¿Ya? entonces estoy, tengo que amplificar la señal como mil veces para poder verla y, pero ahí el problema de mi señal que captó todo lo que está pasando en los aparatos que están entonces está, esto está montado sobre un cierto eh, nivel de ruido entonces, si este video funciona, esperemos que funcione, si yo le hago clic aquí... Ahí está funcionando. Yo estoy simulando como el experimento real. El experimento real es un estímulo cada 15 segundos, aquí lo estoy pasando acelerado. Y lo que, debería, lo que debería pasar es que esto se mantiene estable. Una cierta cantidad de minutos son como 10 minutos. Y aquí, cuando se corta la señal, lo que pasó es que en ese instante... Eh, yo le di un, una estimulación tetánica, que no la muestro aquí, y después volví nuevamente a la situación de dar un estímulo cada 15 segundos. Lo que pasa es que la respuesta aumenta un poco, pero después se queda un poco estable. Y eso es lo que, yo, lo, un, lo como uno lo ve en la realidad, este es un experimento único. Los experimentos anteriores que le he mostrado son promedios pero esto es más o menos lo que uno ve en la realidad como un experimento de potenciación postsináptica. Mira, arriba está midiendo la corriente, pero abajo está midiendo aquí? No, arriba no estoy midiendo corriente en ninguno de los casos. No. El, esto, es, esto es voltaje. Ah. Y lo que, lo que se muestra acá, en la ventana abajo, es simplemente la amplitud yo en este caso bueno en este programa yo puedo elegir qué cosa mido pero en este para hacerlo más fácil de ver acá yo lo que elegí fue medir la amplitud es decir cuánto medía de aquí hasta acá y eso es lo que grafica eso entonces si una rebanada es una buena rebanada se puede mantener eh, ante el, si yo no varío la magnitud del estímulo se va a mantener estable todo el tiempo entonces el experimento que mostré aquí es que si yo en medio de toda esta estabilidad que habitualmente tomo como 10 minutos, eh, ustedes me van a decir, oye, pero profesor, eso no es muy estable, pero bueno, cuando uno promedia mucho se ve estable. <risa> en realidad eso es bastante decente, ¿ya? Uno tiene criterios de que no varía más allá del 10%, una cosa así, ¿ya? Y, y resulta que justo aquí yo le di un estímulo tetánico, y después volví al mi estímulo cada 15 segundos y después pasan unas cosas como esto se llama potenciación post tetánica que está mostrada en una de las diapos anteriores pero después esto se estabiliza ¿no? después de un rato estos son como 20 minutos y habitualmente uno registra como una hora ahora, ¿qué tiene de interesante eso? si uno le pone bloqueadores de, de receptores NMDA por ejemplo Ahí le echa un bloqueador de receptor NMDA, por ejemplo el AP5, que es el típico bloqueador. Eh, tú tienes la respuesta, pero no tienes potenciación.